Presentamos el editorial hoy titulado La fiebre no está en la sábana La industria porcina dominicana maneja unos 15 mil millones de pesos De ahí la importancia del sector Pero hay que aclarar que de 2.3 millones de cerdos Que componen la población actual organizada en el país Solo alrededor de 14 mil están enfermos según Adogranja Recalcó que esa carne se puede vender tal como otras especies que tienen algunos virus y las personas lo siguen consumiendo. La desinformación, el rumor y los chequeos ponen el drama, pero no se explica que el consumo no afecta a los humanos. Y aunque se ha recomendado que no se movilicen cerdos ni la carne entre una provincia y otra, hay chequeos dentro de los municipios buscando la carne de cerdo en los vehículos. Las autoridades debieran permitir que la carne, no los cerdos, sea trasladada de un lugar a otro dentro de la provincia para que sea aprovechada. Y no se pierda, y más, cuando se sabe que la fiebre no está en la sábana. Hasta el próximo comentario.